Mirá la hormiguita. ¿De las coloradas? ¿Para qué está por hacer? ¿Te iba a tocar una. ¿Cómo vas a tocar la hormiguita? Sí, hay un montón. Imagínate que venga un gigante de arriba y con un palo que parece un árbol te rompa la una cabeza. Una vez me picó una en un dedo. ¿Qué será de tu ángel de la guarda? Ahora te cuida Neo, de Os de Binario. Che, ¿sabías que estas se comunican por telequinesis?